Nací en la misma casa de ayer, el 25. Le dije a un bisnieto bajando esta casa, dice, Visa, dice, ¿tú sabes cuándo naciste? Yo digo, sí. Dice, ¿no me lo quieres decir? Digo, sí, mira, nací, ya pasamos más abajo, nací el 25, del 4, le dije yo, del 25. Y dice: Espera un poco, Visa. Iba a hacer en aquellos días él siete años. Y dice: Mira, el 25 de abril, me dijo ya él, ¿eh? 1920, mira, le di unos besos. Qué bueno, ¿eh? Y, madre mía, y yo le he contado a mucha gente: siete años y, y sacó la cuenta. Y sacó a abril. Porque yo le dije el cuatro a ver si. Tengo. Diez bisnietos, seis niñas y cuatro ni niños. ¿eh? ¿No crees que que vienen reyes, que vienen cumples? <ríe> Bien. Que los tengan contentos y como están ahora, con salud, que suban para arriba. La, la quinta, ya te he dicho, la primera mi hermana, después hubo tres hijos. Y después fui yo. El día de San Marcos nací yo. Mi padre se iba a ir a la feria al Soto, que había una feria. Mi padre es que era muy amigo de, de caballerías y de ferias y de eso. Y, y como nací a las seis de la mañana, se lo vi muchas veces que fue a la feria. Y me dejó hacer eso. Que nací a las seis de la mañana. Dice, uy, me vino de bien el, el nacimiento tuyo. Siempre me decía eso, porque me fui a la feria. Y claro, pues mi madre estaría con una, con una hermana, con alguno, ¿sabes? Y sí fuimos cinco, hija mía. No crees que era broma, ¿no? De que mi madre fue muy buena cocinera, muy eso, ¿eh? que arreglaba muy bien, sí de vacas y ovejas y de, y de la mina. Mi padre fue guardabujas en la mina y fue a la mina muchos años. Mi padre era primero, fue, estuvo en América, estuvo en Sevilla de camarero y después ya se casó y puso ahí y ya se colocó él en, en la mina. Y iba a trabajar por la mañana y, y yo, yo le llevaba la comida, ¿eh? que salía de la escuela y llevaba la comida a mi padre. Paramos mucho donde los abuelos que y donde la iglesia, y porque mi madre era renovera. Renovera era que llevaban huevos y llevaban eso. Y tenía muy buenas casas en Santander, ella, y iba a lo mejor los viernes por la tarde y volvía los sábados, se dormía y todo. Sí, no, la, y y, y lo, lo vivíamos ahí, donde la los abuelos. Porque y abu un hermano ya se quedó ahí para siempre, porque en julio, julio siempre. Los otros ya no, porque eso. Y, y nosotros... es que mi padre era muy alegre, muy eso. Mi padre puso una tienda y un bar que se decía, en, se decía una taberna en aquellos años una taberna, y mi hermana eso, y me recuerdo que mi hermana se casaba a los 15 años, a los quince yo, y, y, y querían que yo no ya con el negocio, no que ya yo la, era la guerra, ya habíamos pasado la guerra, con tenía yo seis años cuando la guerra. Y, y entonces mi padre, siempre que era la niña bonita, decía pero la niña el trabajo. <risa> yo, de 10 años, ya subía agua a esa casa, al piso de arriba, ¿eh? que había dos señores. Y entonces no había agua en las casas. Y le llevaba algo de ropa y ya me hacían enclararlo yo el río. Muy cernadora después, pero sí, me cernía bien. Y, y le llevaba la leche de esa otra casa de ahí. Y el, y de la fuente que ahora dice que se ha sacado más allá del cementerio, la fuente del badugo que tenía mucha fama y, muy, y de allí llevaba un viaje, y de ahí le llevaba dos del río y después la leche. Todos los días después de la escuela tenía ese eh? <risa> un duro al mes. Eh? Y así estaba muy explotada la cosa. Porque, hombre, algo más, no, no, un duro, me acuerdo, contentas teniendo un duro al mes. <risa> teníamos temporadas, teníamos temporadas que era la comba. A mí la comba es que me gustaba mucho, porque, la, el, porque teníamos mucho, yo duraba mucho, y Delia también era otra amiga, también, las que más durábamos, el, porque era eso, a lo mejor era el cantar, cantado. Y, y le seguíamos todo. Tengo una muñeca vestida azul y, y también, y la canastera que mi padre la lle me llevó a la, a la, <risa> al molino para que les cantara allí la, la canastera. <risa> y, sí, y sí, sí, la canté, dice que sí, pues era una niña que tendría cuatro años o cinco, y aquí teníamos escuela escuela de, de niños y niñas juntos. Teníamos entonces, sí, había maestro o maestra. Nos metió el maestro a una prima y a mí, que, que estábamos tomando un sol o algo en la plaza, y a, los cinco, a los cinco años, jugando y nos metió. Pero después ya a los seis, cuando ya... Dice, estas niñas hay, están mejor aprendiendo la, la cartilla, y, y nos metió sí. De fuera hubo un de don Enrique, que era muy bueno, de, de, de Murcia era, que le enseñó a mi padre para partir las patatas para pa sembrar, porque allí era más sortelano, más aquello. Y, y se puso mi padre a hacer que partía ahí en la, en la plata, como tenía en el baral y salió al recreo y dice, no, hombre, mira, esto se parte así y así es... Ese, ese don Enrique y después cuando se casó todavía vino a hacer una visita al pueblo. Y hubo otro que era de Torlavega, don Jesús, a nos llevó al, a Santander, al Faro. Una excursión nos hizo y nos llevó al Faro. Era muy alegre, muy, era de Torlavega, por ahí. O de un pueblo de Torlavega eras. Después de la guerra ya tuvimos a, a una que era de, de Penagos, de, de los de Vuelta Abajo de Penagos, doña Manola. Pues eh, no, primero la Cartilla y después el Cantón, un cantón que era. Y después ya dimos Geografía y eso ya después ya se vio más. ¿eh? A mí me gustaban mucho los mapas. A mí los mapas me gustaban mucho los mapas. Están los mapas. Mientras la guerra eso no hubo escuela, Fue después. Y, y no te enseñaban. Hasta hacer me, nos traían por ahí. Hasta hacer, hacer instrucción. <risa> Fíjate nos traían. ¿eh? Sí, por ahí, hasta el puente. Ahora que dices, sí, sí, cuando peleabas, eh, que, que estaban los soldados mucho tiempo. Una, ya te digo, debían de estar como tres años o cuatro. Y más. Claro, pasaban mucho la juventud los pobres. También, también que se cantaba a casa. sí. Bien. Y Mambrú fue a la guerra, cantábamos a mí, no sé cuándo vendrá, y se fue a la guerra, y yo viendo, viendo. No, no sé, Uy, uh, ya no me acuerdo yo de él, ¿Ya? No sé cuándo vendrá, y le reunan el rosal, no sé cuándo. Hay de venir un paje, ahí viene un paje. ¿Qué noticia muy bien, me encantábamos mucho. Mucho, mucho. Este pueblo era muy familiar. Estaba uno en lo malo y todo el mundo iba a arreglar las vacas o, o sembrarle o lo que haría falta. Sí, sí, no, no, no. Para eso fue. Para eso me tocó a mí también ya, <risa> trabajar, no sé. Eso siguió, eh sí, sí, siguió muchos años. Después ya de la guerra y eso ya, pero sí, sí, a mí siguió. Sí. Pues después ya estalló la guerra, ya es. Y yo con seis años estalló la guerra. Pues yo, hija sí. mía, cuando venían los aviones, con mi hermano íbamos a que nos eso, allá, a, a, a, que había como una loma en allí que salía, y allí nos íbamos a meter. Cuando em pasaban para Santander, hoy es tirar los bombazos. ¿eh? No. Por ahí tiraron, ¿eh? por el monte, ahí tiraron a una vuelta. Tiraron. Yo tuve a mi hermano Uliés, que estuvo entre la guerra y posguerra y todo eso, como siete años o siete y pico estuvo de soldado, ¿eh? mucho. Fui muy me de posguerra. Ah, bueno, teníamos cartas de chavalas, o ya eso. Era. Ya no había guerra, eso. O sea, Estaban en la mili. Porque es que en la mili tenían que estar yo como, como tres años, tenían que estar mucho entonces. Y, y claro, marchaban chavales y, y nos escribían, y, sí, sí, uy. y nosotras, esta, esa amiga que digo yo, esa era todavía peor que yo, <ríe> y, y dibujaba bastante bien, y dibujaba la, una carta y ponía... Esta carta es de amor, a verás una flor, había la flor, una flor dibujada, ¿eh? esta flor es un jardín, a verla verás un violín, este violín es un violón, a verla verás un corazón, y era un corazón, este corazón está partido, a era lo contenido, y era un burro, lo último ya era un burro, mamá la Uy, cuando venían, con el burro. <risa> ay, ay, ay, mira, nos ponían. <risa> Qué bueno. <risa> Pero sí, éramos muy malas, sí, muy malas. <risa> éramos muy divertidas. Como no, eso, pues sí, nos lo pasábamos bien. Ese y yo teníamos vacas y ovejas, y eso allá en la, la cabaña y hacíamos la vida. Íbamos a lo mejor a la mina a llevar la comida juntas. Volvíamos al meter las ovejas, ¿no? lo que sería, y bajamos y todavía teníamos mucho que hablar, <risa> yendo a la plaza, para irnos ahí. Mira, todas nos tomaban ya por y No lo no pasaba muy bien. empecemos a bajar a los 17 años, eh, al baile. Primero Penagos, después ya no, después ya cerraron penagos, y en Penagos teníamos música y todo, ¿eh? Pero fue a Sarón o a, a Pámanes. Fuimos mucho. Mucho Sarón a salón que eso. Porque Sarón tenías también. Si ibas al cine, no ibas al baile, si ibas al baile. <risa> y además éramos muchos, muy unidos los hombres con eso, porque a lo mejor íbamos a misa y dices, oye, es a la tarde a las cuatro, ¿eh? A todo el mundo en la plaza a las cuatro. Y marchamos cantando los cuatro, ya abajo. Sí, sí. La, la, la, la, la juventud entonces lo pasaba, no teníamos coches, <ríe> teníamos pedal de, de, de pierna. Pero bien, conocí a mi marido, pues en el baile. Aquí tenía el tabernero. Unas sobrinas que venían también aquí, de Obregón, y venía aquí. Y, y estando en el baile, pues eso, él estaba, y vi, y dice, y ella, dice, fíjate que te estás con no sé qué y no sé cuánto. Yo, uno que me has venido a sacar a bailar y, y he bailado, y, y dice, sí, es. No, bueno, la cosa que, él, a, a, que ella le conocía porque él es extraperlista. Ellos hacían el pan y lo vendían. salía en bicicleta, ¿eh? ya no de eso, a vender el pan en extraperlo. Y era de Saro. Y hablando, pues después hablando, ya, pues eso de que era y, y, uh, y de Saro. Y uy, de Saro, yo tenía unos parientes en Saro. Y, y fue la cosa, hablando. <risa> y eso y fuimos tres años. Y después mmm, él ya quería casarse y, y habló con mi padre y dice que es de eso que se quería casar y a ver qué. Y dice mi padre, ¿y estos que llevan no sé cuánto con las novias? Y, y pa, casaron los tres y nos casamos tres en la misma misa. Fue muy bonita, ¿eh? Fue una, una misa muy bonita, muy bonita con los tres novios. Pues eh, hicimos comida en casa, pues más familiar, más como había hecho, pero cada uno en sus casas, ¿eh? Porque los otros, eh, linda lo cada uno… y vino de un coche para llevarnos a… que íbamos a Bilbao. Y, y pasando por eso, qué pasaba… que ya no es eso, eh, que pasaba el tren. Y, y ya nos cogieron, y sí, nos llevó a, a, a solares. Y nos cogieron, y en vez de ir al mismo Bilbao, a, más acá, a, a Castro o algo, entonces, allí, allí pasamos la primera noche. Y después fuimos a Bilbao al otro día, y al otro día para casa. No creas que habría tanto. <ríe> Ida con vacas, hija. Metimos vacas. Y se hizo la finca, que, que se compró y se hizo, y parte de ella era, no era, era monte, y por eso así fue trabajando. Nos casamos en el 52 y murió en el 63. Mi marido le atacaba mucho los bronquios. Mucho. Tenía un catarro mal curado de niño, le de como aquí ya después. Pero era un manita todo, igual que un nieto que tengo. y <ríe> sí, tengo dos nietos, pero parecidos, ¿eh? Que son manitas los dos. Hacen de todo. Después he ido mucho, ¿eh? Pero a las excursiones también. Porque, mira, es, fuimos a excursiones hasta Zaragoza, estuvimos tres noches. Y en Galicia he estado, como, como cuatro veces. He estado en Galicia ahí. ¿eh? No, no, hemos hecho unas excursiones. Y he, he sido socia de, de Callón. Y hemos hecho muy buenas, muy buenas, muy buenas. Porque íbamos a, a, a las del día, a Bilbao y por ahí, y a las del día íbamos muchos. ¿eh? No hemos hecho muy buenas excursiones. Eso sí, con la, pero con la asociación de Cayón. Hicimos alfombras de eso en... ¿En padre? Sí. En, en, en Sobarzo. Padre, sí. En las sí. Sí, sí. Que tengo en casa una con la sí, sí. No, no, ahí sí, hemos hecho muchas cosas, ya te di, He dicho que cuando estaba una chica, esa chica, es que no te dejaba parar. Ay, esto mira, que lo vamos a hacer así, que mires que me que no, no, no. Ya. Que tú también, me decía a mí, tú también, mujer, ala, y, y todo. No, no, no, no. Nosotros está a jugando a la baraja. Jugábamos a la baraja, todo. Hemos, hemos hecho todo. ¿Yo? ¿A qué, hija mía? Hacer eso, eso estoy. ¿Se puede memorizar? Sí. Pues sí me gusta hacerlas, ¿eh? Sí, sí. Porque pasas el tiempo, te pasa y joder, otro día. Bien. Y la misa está bien porque es a las 11, y para las 12 menos 20 o menos cuarto ya sales de misa y ya coges y te vas a dar el paseo y vuelves para una hora algo. Ay, a mí me 27 ya. Uf, madre ¿Qué voy a hacer? Ya ni coser. <risa> Porque me gustaba mucho coser y me gustaba, ya no me gusta. ¿Qué dices tu madre mía? ¿Qué me iba a decir que iba a durar tantos años? Es que ni por las sombra, no, para mí. Ay, ay, ay. Y mírate tú. Miren, te hija Me siento. Me siento ya vieja, vieja, ¿cómo no? <risa> ¡Ay, qué gracia, cómo me siento! Pues nada, con lo que he sido y nada, no me veo toda la tarde ni nada. <risa> ya nada, hija mía. Uy, siempre tienes algo que hacer, siempre. Pues bueno, pues no. Ya se acabó todo los vividos, los vividos están y, y te ha tocado de todo, bueno y malo y de todo, así que, pues bien